No, bueno, significó mucho, eh, ya que hacía varios años que no, no habría una temporada aquí en Cuba, y nah, me siento muy contento, lo principal es que el equipo se llevó la victoria que abrió la temporada, que siempre el primer golpe es importante.